Vuelo a ti, ando pensando en repetir No sé qué dejaste tú en mí, solo pienso en ti Dios no me deje sentir, todo eso me hizo así Pero se la vi, ando pensando en repetir No sé qué dejaste tú en mí, solo pienso en ti lo loca pero no por mí, y ahora como la saco aquí hasta las y Últimamente ando fiestando hasta las 6 Algo entre nosotros no puede salir nada bien Yo tan hielo y nena tú tan fuego Ven y que mame te encontré Te perdí, yo que sé, no te vi Yo no te la bajé, ya se quiso subir Solo fue, no lo sé, no lo quiero discutir Recordé que olvidé cómo es estar sin ti Y tengo ganas de quitarte el frío Pero es que soy hielo Hay espacio para ti No lo pienses tú, vente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 Vivir, pero no puedo seguir así Solo necesito una señal No sé si lo que hago yo está bien o mal Dame un mensaje Solo para interpretar No sé si frenar o acelerar Si pa'lante o para atrás No sé Solo sé que lo que no, me agarró la mano, me tocó el corazón Se supone tenía un caparazón Que me cuidaba de malas como tú Pero entraste por la ventana y acabaste acostada en mi sillón Pero es que ella tiene un pase VIP A mi cora a otras morras andan en plan GPI En un bar con tu nuevo te vi allí Yo con mi pato ocupado un ser nuevo allí Y aquí, sigo pensando en repetir No sé qué dejaste tú en mí, solo pienso en ti Dios no me deje sentir, todo eso me hizo así, pero sé sí, la vida. Ando pensando en repetir, no sé qué dejaste tú en mí, solo pienso en ti. Está loca, pero no por mí, llora como la saco de aquí. Y va por ti, Por Roma